Ya me entenderéis Los que sepáis del juego Los que no, pues ya os lo cuento yo <risa> Así que a que se pillan De momento un tanato Buah, qué pereza, tío Contra un Thanatos sí, me, me va a venir a dar por culo a mí Ay, sí me va a venir a mí a molestar Aunque bueno, uno para uno debería de ganarlo Buah, esa jungla a mí me mola, eh Esa jungla también me mola Me la voy a jugar me va, me va a caer un bardeo Me va a caer una Me va a caer un bardeo Pero me voy a jugar Este no viene a verme No va a estar Y nada no. Mantener la distancia Mantener la distancia Y, y rezar La primera los puñitos son los que más daño hace bueno, voy a... voy a comprar, voy a comprar Voy a comprar pasiones No sé si me voy a comprar Dos esta de estas, de mano Me mato de, de rato, ta, ta, ta. Me mata Nah, y todo lo... El guerrero ese pff, Si es bueno, si sí, también me lo va a explicar Porque tiene muchas combos asquerosas A ver, confiamos en que no nos queda. De momento en la jungla me ha dejado bueno, sin vida Pero bueno es el rollo de ser un mago Me lo debía de estar Nada, nada, atrás, atrás, atrás Nosotros jugamos desde la distancia Y el escudo me lo voy a, pillar esto. a ver si lo pillamos y lo hacemos pedazos entra. Y si por ahora no. Vale, esto tiene. El de este tiene una recuperación de vida impresionante. Qué vato si no le doy por todavía, ¿sabes? Ahora he dicho, prácticamente. Si no entra al juego. Vamos Que No, no le voy a hacer hasta dentro de un buen rato No le voy a hacer prácticamente nada No le doy Bueno Nada, este pica Asqueroso, para que los de mi team Los de mi team, ¿sabes? No sé ni hablar Ahí Para que los de mi team Vayan full Y yo solo tengo que aguantar Bueno, te has llevado Ahí A mí no, a mí no, a mí no Ya vimos en el blue. Lo que pasa es que me voy a tener que ir para hacérmelo porque no me <ríe> estoy a pelillo de vida. No me dejará hacerme esto, ¿verdad? Ah, a mí déjame. Ahora va a lo la que tan por culo, hermano. Nada, nada, pa, por culero tú, por culero yo, bro Nah, se me, la, se me va a matar el bicho Ay Joder, si que quita vida, ¿no? Se me ha quitado el escudo de un guantazo, tío Madre mía, vaya puntería ya ¿sabes? Menos más que el Tana 2 por aquí Ni se ha pasado, ¿sabes? Míralo. Eh, ¡Qué cerdo! ¡Ay! ¡Dame para la F! ¡Dame para la F! ¡Dame para la F! Tenía que haber tirado, la... que haber tirado el 1 Y el este, tío. Y el Arturo, ¿dónde se va ido? No está aquí. No me finido un pelo de que no está aquí. Se tiene que estar haciendo cositas malas. Por ahí viene, míralo Bueno. A ver si quiere venir. No. Arturito de mi corazón. Los tuneos de cero de ti, que en el sitio. No, y hay que la van a reventar otra vez, ¿sabes? Yo lo dije, que como funciona bien el equipo. Y me era un equipo incomunicado, sin roces, sin nada, saco. no. Porque si son colegas, pues Por lo mejor te da una mejilla más de. ¿sabes? Por esto, por esto. Es Que el otro ya se encarga Se lo dicho es que si te hacemos bien, abusamos. Porque entre mi urti no se sé quebra, habrá. 292. Bueno, hay que daño Vaya que va. Todavía no tengo la habilidad, de La encima de todo se la tiro como una mierda Ay, no, tío, por mí no venga ah, Por mí no venga A mí déjenme La boluda No Si sí me lo he imaginado me lo he imaginado que a un tocar que se tiraría, pero... ¿Para qué me va a quedar? No, lo juro, me voy a tirar una simbolita si juego online, hermano. Solo juego con locales, no sé qué. Pero... Lo malo es que se tiene menos descubrimiento. Nada, ayuda totalmente. Me he venido de otro roll, ¿sabes? Yo ya He pasado de la solo Yo ya digo que Nada no, es que para que le voy a tirar la ulti a esa mi torre la van a tirar ¡Ay! ¡Me wow. Yo que es una por mí, ¿no? Pero que hacer... Van a tirar la torre a, ver, a mí si me dejé mucho lograr esto. no lo logré. No. Si la estaba viendo venir Si sí, la han mirado, tío, no, la mira. Bueno, darlo, ¿no? Nada, pero me falta eh. A ver si me da tiempo a tirar torre. No, no, yo he dicho que me iba a marcar todo el solo. A ver si esta peña viene. Y no me da tiempo a tirar torre, ¿no? Antes de que venga la Arturo. Ya veremos qué tan buena idea ha sido esa. que se piro joder me la voy como comer en Bien. La ulti, la ulti, la ulti Ay, a mi dejarme Pabase Pabase ya se encarga de la... Me cago en mi puta vida Pabase vuelvo a ya medio más Anda Anda Maguito El burka no se ha tirado No me voy a fiar de meterme yo solo por ahí bueno, suelo a ver si no viene el real flota por ahí ¿sí? A sacar cada la gusta ¿sí? tío joder que tiene que aparecer el otro tío hay dejarme irme parece que sí que me deja F Retreat. ¿Seguro? Como lo pillo lo reviento Venga, corre A correr por el campo, capullo Venga, va ah, todo, busión yo. <ríe> <ríe> Robada, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está Allá va a me pegaron no lo han robado tío Han robado, tío. No. Ay, qué pena. Espera, ¿Qué, ¿qué pasó? Ahora te sale esto, te sale el otro. Le vengo para acá. Y hey, ha quitado. Eh, a ver si lo pillamos. Vamos, bueno, mano. A ver, el combo se lo ha comido entero. Oh, uh, viene el otro. Nada, vamos con todo aquí, eh. Ahora, aguantamos, aguantamos. Por ahora va bien, por ahora va bien. Mmm. Vamos no, ah, por la medusa. Que viene. Van bueno, a venir por mí. Que no sabía que iba ahí. Me han dejado todo solo, tío. Me han dejado solísimo. Uy. Estoy a nada de morir, eh. Están la tumba aquí. ¿Para qué? Parece hmm. sí que yo te he metido también la que está a mí, ¿no? Qué? Cuidado que viene la otra. Cuidado que morimos. Tiramos torre. Tiramos torre. que viene que venga por mí un poco mal tiradas ¿eh? hacer... oh vueltan a que Vuelta había equivalente y te quedamos cuando a venir una línea de tiempo todavía está y te vuelve cuando morir entonces una línea de tiempo en la que todavía está vivo y te vuelve inmune ¿no? es la hostia Qué mejor que eso. Ya está, no deberían hacer esto. Crítico de quinientos para tampoco me quedé tanto. Tampoco mete tanto el asesino.